el doloroso peso del pecado el doloroso peso del pecado cuando el Señor me dio el lema de este año avivamiento 2019 yo sabía que venía Y los grandes avivamientos comenzaron cuando la gente comenzó a reconocer sus pecados más remotos. Más internos. Un avivamiento no llega sin arrepentimiento. Para que haya avivamiento tiene que haber arrepentimiento. Y estoy seguro que Dios ha determinado hacer cosas extraordinarias en nuestros tiempos. Pero hoy Dios ha venido primero a hablar a nuestro corazón Tal vez hay gente nueva que nunca ha escuchado esto Tal vez hay otros que lo han escuchado y se han hecho los pendejos O han endurecido su corazón trayendo consecuencias amargas y nefastas a su vida Y vamos a considerar el pecado con sus consecuencias Que siempre son terribles en sí mismas el pecado original, original Produjo en el hombre y en el mundo Tremendas consecuencias Efectos que se ven actualizados Por el pecado de esta raza El pecado dejó al hombre Bajo influencia del diablo De sus demonios Y el pecado hizo que el hombre Se convirtiera en enemigo de Dios toda la persona de ti, Adán fue mudada en peor Adán tuvo un pecado pero los siguientes descendientes fueron peores fueron más perversos, fueron más sucios, fueron más abominables fueron más más puertos y apóstatas delante de la presencia del Señor eso produjo un deterioro en el cuerpo y en el alma de los hombres Deterioro pues que hizo bajar a las profundidades del pantano Profundamente toda la naturaleza humana El diablo entonces despojó a través del pecado La santidad e integridad de Adán y Eva Los inclinó al malo ofuscándolo, la razón Debilitando la voluntad del hombre Trastornando gravemente al hombre Sus sensaciones, sus pasiones y sus sentimientos el hombre es un vómito interno de pecado, de maldad, es un cóctel de abominación a Dios El pecado hizo entonces que el hombre se convirtiera en un ser mortal, viviente Es decir, está muerto en el pecado aunque anda como un zombi La creación entera entonces se hizo hostil al hombre El león ahora le tira al hombre por el pecado el tigre quiere matar al hombre por el pecado porque antes no era así los tiburones parten al hombre y se lo trajan vivo porque, por causa del pecado la naturaleza hizo que, que o mejor el pecado hizo que la naturaleza odiara al hombre y la Biblia dice en Génesis 3.17 por cuyo pecado fue maldita la tierra el hombre al pecar hizo que la tierra fuera maldita Entonces el hombre quedó bajo la corrupción y bajo la servidumbre. Es decir, el hombre es un corrupto esclavo. Por tanto, el pecado está siempre en el origen de los sufrimientos del hombre. ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios esto? Por tu pecado, maldito. A lo largo de los siglos el hombre culpa a Dios. Dios no es culpable. Usted es culpable porque usted se vendió al pecado el pecado mortal separa al hombre de Dios mientras que usted está en pecado está separado de Dios no hay comunicación, no hay milagro, no hay respuesta, no hay nada no hay trato, no hay bendición usted es un pobre hombre que sufre en secreto y en silencio Dios no está con usted Estás como la vida del Samiento, pero muerto. Sin vida. Estás como un fruto del árbol, pero muerto, seco, podrido, sin fruto, sin la resplandeciente gracia. El pecador entonces es un ser sujeto a Satanás hizo por el pecado mortal merecedor a algo que se llama condenación eterna. Si mueres hoy en tu pecado, hoy mismo abrirán los ojos en el infierno. Jeremías escribió en Lamentaciones 5.16. Cayó la corona de nuestra cabeza. Hay de nosotros que pecamos. El pecado entonces aniquila la persona humana. Al separarla de Dios, cuando usted se separa de Dios, usted quedó a la merced de los demonios, usted quedó a la merced de Satanás, usted quedó a la merced de cualquier tipo, aleluya, de principado satánico que quiera golpearlo, a usted, a su casa, a sus hijos y hasta la cuarta generación, nietos, pinietos y tataranietos. Dice la Biblia que los hombres por el pecado sirvieron las criaturas en lugar del Creador. Se hicieron ídolos y ahí salieron los mal llamados santos para adorar. ¿Quién dijo que hay que adorar al hombre o las momias que el hombre invente? Eso es fruto del pecado, la idolatría. Es parte del pecado, es parte de la miseria del hombre. Porque Romanos, mi Biblia y su Biblia dicen, en Romanos 1.25 sirvieron a las criaturas en lugar de dar gloria al Creador que es bendito por los signos de los siglos. otros tienen ídolos de carne y de hueso otros tienen su ídolo y es usted mismo complaciente con usted mismo y ahí vinieron todos los males que nos aplastan el pecador por su pecado se aparta entonces de Dios, no le interesa orar no le interesa buscar de Dios no le interesa la palabra no le interesa venir al culto no le interesa nada porque es un pecador está apartado de Dios El pecador no siente a veces la pena de su pecado Cree que todo es normal, vivo normal, hago las cosas normales aunque está en su pecado Pero lleva una pena interna, lleva su sufrimiento interno Como el pecado mata, es un asesino, mató la fe Mató la fe, la fe que tenía, la mató el pecado La esperanza que tenía, la mató el pecado El gozo que tenía, lo mató el pecado la esperanza que tenía la mató el pecado porque está en pecado y por eso ya no crees probablemente esté familiarizado con la historia del del rey David y su única aventura adúltera con Bexabel el incidente resulta en el embarazo de Bexabel tan pronto como ella descubrió su condición ella le manda una nota a David diciendo estoy embarazada cuando David leyó la nota tuvo pánico Su reputación como hombre piadoso y recto estaba en peligro Él era un hombre que había escrito más de 3.000 salmos ¿Me puede entender? 3.000 salmos Y cánticos espirituales Él fue el instrumento de Dios para matar enemigos de Israel Y él le había ilustrado al mundo lo que significaba tener un gran corazón de Dios Pero ahora Está en un estado de pánico David Pensó no tan solo en su reputación Sino en la del Señor Al nombre de Dios Visiones de un gran escándalo inundaba en su mente, así que David concibió un plan para cubrir su aventura con Bexabe y le puso en acción, mandó a un general, a su segundo hombre, el general God, al frente del ejército y le dijo envíame a Urias Eteo, ahora bien Urias era el esposo de Bexabe y era parte del ejército y la infantería terrestre del ejército Israel, evidentemente Urias era parte de un destacamento élite, era un soldado de guerra élite, de los preferidos, de los más valientes. Cuando Joab recibió, bueno, de hecho el hombre lo menciona por allá en el capítulo 23, verso 39 del Segundo de Samuel, que dice que lo menciona como uno de los siete hombres más fuertes que tenía David. Cuando Joab recibió el mensaje, imagino que conocía cosas, se pone sospechoso. Él conocía el corazón de David, incluyendo sus tendencias lujuriosas. A pesar de eso, el general mandó a Urias a Jerusalén para averiguar lo que David tenía que decirle. Cuando Urias llegó, David lo recibió en su residencia real e inmediatamente comenzó una conversación militar y le preguntó, Urias, ¿cómo va la guerra? ¿Cómo está tu general Joá? ¿Cómo están tus compañeros de batalla? ¿Se están llevando bien? Urias debió preguntarse, ¿de qué se trata todo esto? Soy tan solo un hombre de infantería ¿Por qué mi rey me llama a mí? No he hecho nada que merezca este tipo de atención Pude haber escuchado algún chisme acerca De la aventura de David Cualquier cosa Pero él no pensó nada de eso Él honraba a su rey El rey pensó que su problema se solucionaría entonces Asesinando a este hombre valiente Se lo resumo porque voy a otra parte Lo asesina, lo matan Sin piedad, sin misericordia, solo por cubrir su pecado, asesina a un hombre. La lealtad a Dios fue puesta en carbones ardientes sobre la cabeza de David. El pánico aumentó sobre el rey. El rey andaba perdido, había perdido sus estribos y había enloquecido. El pecado enloquece, el pecado mata, el pecado turba, lo pueden entender. Lo pueden entender, el pecado enloquece gente. El león Urias no sabía qué pasaba Cayó en la trampa del rey y lo asesinó David nunca mostró en un año señales de arrepentimiento Nunca De hecho justificó la muerte de Urias ante Joab diciendo Urias murió por infortunio de la guerra Porque la espada consume hoy a uno y mañana al otro Es la guerra, la dinámica de la guerra ¡Mentira! al año aparece alguien porque todo tiene un tiempo todo tiene un tiempo todo tiene un día todo tiene una hora si Dios tiene algo con usted Dios le va a detener su locura de pecado si Dios tiene algo con usted Dios va a detener el infierno que usted tiene por dentro lo va a pagar Natán era el profeta y era pastor de David él no tuvo temor de exponer el pecado en su rebaño Incluyendo el pecado del gran rey Un día aparece este hombre Le cuenta una alegoría, una parábola una, una historia de un hombre que tenía muchas ovejas Pero que un día determinó matarla del pobre hombre Que estaba al frente y solo tenía una pequeña oveja David se llena de ira y dice Ese hombre tino de muerte te vuelva alentado Y mátelo. Y Natán dice hey, Tú eres ese hombre Tú le quitaste la única Mujer que tenía Este hombre cuando usted tenía cinco en la casa Y le acaba de quitar la única Mujer, tú eres ese hombre Dice que en ese momento La palabra amorosa Pero con autoridad Penetró en el corazón de David David en ese momento pienso que dijo Escuché la vida de Saúl Escuché cuando Saúl confesó su pecado Pero no clamó desde de su alma Escuché cuando David cayó en ruinas Porque reconoció pero no se arrepintió El Rey que una vez fue padre y piadoso Y dirigido por el Espíritu Rechazaba al pastor Samuel en esa tarde que lo estaba recriminando por su pecado y murió yo me imagino que estas imágenes corrieron a velocidades galácticas por la mente de David y dijo no puede ser esto no puedo caer en amargura y rebelión el Espíritu de Dios se apartó de Saúl porque rechazó la palabra de Dios cuando venía contundente a sacar y a estirpar todo el pecado del alma y el corazón y Dios se apartó ese día de Saúl porque no quiso reconocer el pecado cuando había llegado los días de arrepentimiento cuando había llegado la hora de arrepentirse rechazó la palabra de corrupción y el espíritu se fue para siempre David entonces recordó toda esa locura y terror que rodeó a Saúl y dijo, no, yo no voy a hacer eso Y le dijo a David A Natán he pecado ¿Lo reconoce? ¿Reconoce que pequé? ¿Por qué él decía? Por favor no quite de mí tu santo espíritu ¿Por qué? Porque a Saúl le habían quitado el espíritu santo y por eso él decía Lo único que te pido Yo me arrepiento Pase lo que pase Las consecuencias Que vengan las que tengan que venir Pero no quite de mí El Espíritu Santo de Dios No quite tu presencia No quite tu presencia Porque si se va tu presencia No hay misericordia Porque si se va tu presencia Caería en manos de los demonios Porque si se va tu presencia Estoy eliminado Por eso es que David escribe Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, lo reconozco. Contra ti, contra ti solo he pecado. No pequé contra orillas, ni contra Becabé, no pequé contra nadie. Pequé fue contra el cielo, contra tu santidad. Eso he lo malo delante de tus ojos. Por eso él gritó, purifícame, purifícame. Y crea en mí, oh Dios, un corazón distinto. Crea en mí, saca este corazón tuerto, mentiroso abominable, podrido sácalo dentro de mí y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu y cuando Natán expone el pecado sobre el quebrantado rey el quebrantado rey no se llena ¡maten a Natán! se llena de tristeza se quebranta, cae al suelo y comienza a arrepentirse de su horrible maldad y luego escribe cuatro salmos que expresan la aflicción y el terror que él estaba sintiendo como resultado de su pecado los angustiados lamentos del corazón de David los encontramos en el salmo 6 en el salmo 31 en el salmo 52 y en el 38 en cada uno de estos salmos miras a David tras ese momento tormentoso esa experiencia de periodo de oscuridad en su vida en el Salmo 38.2 dice Porque tus saetas cayeron sobre mí Y sobre mí ha descendido tu mano no es el diablo es que te está atacando Es producto de tu pecado que la mano de Dios está sobre ti Es por eso que no te puede levantar Es por eso que no puede pasar nada porque la mano de Dios está sobre ti Y sé que es duro el mensaje Y sé que a muchos no les gusta Pero esta palabra va a quedar en los aires Retumbando en los oídos de los pecadores hoy Para arrepentimiento, para juicio Divino Salmo 38 le expresa Y Él describe y dice Mi conciencia está aplastada Y golpeada David vivió La vergüenza causada Por su pecado Su terrible caída se volvió De conocimiento público rápidamente Y la nación empezó a hablar de ello Y comenzaron a gritar ¿Cómo ha caído el poderoso David? David estás acabado todo tu poder se acabó, tu influencia se aclavó, tu dignidad se acabó, todo está en ruina dice que los enemigos de Israel blasfemaron contra Jehová por ese pecado y eso fue lo que lastimó más a David que los enemigos blasfemaran contra Dios que habían traído reproche al precioso nombre del Señor muchos estudiosos de la Biblia creen que durante este periodo cuando David era moral y espiritualmente débil fue que su hijo planificó usurpar el reino. David incluso pudo haber oído hablar acerca del complot, pero no tenía fuerza. Porque el pecado quita las fuerzas, el pecado debilita, el pecado te roba el corazón, el pecado te apaga el motor, el pecado te deja sin vida, el pecado te deja sin poder, el pecado te deja sin potencia, el pecado te mete en la debilidad, el pecado te mete en la turbación espiritual. Por eso su hijo Salomón escribió. El que encubre su pecado no prosperará Mas el que los confiesa y se aparta Alcanzará misericordia Misericordia El que encubre su pecado no prospera Pero el que los confiesa y se aparta Alcanzará misericordia Misericordia de Dios Misericordia de Dios La frase espiritual No prosperará implica Se suspenderá toda prosperidad espiritual No habrá respaldo No habrá gloria No habrá presencia de Dios Ya no se recibe la palabra con respeto Burlona ya no se recibe la palabra con respeto burlona estás en pecado sin vergüenza pero el humilde recibe esto con dolor recibe esto con tristeza el que está listo para el juicio no tiene problemas endurecido, pero el que quiera misericordia el corazón estará lleno de ternura el corazón estará lleno de quebrantamiento el corazón estará lleno de humildad y le dirá Señor aquí estoy, reconozco mi culpa siento que te necesito y que sin ti no puedo vivir está continuo, listo para el juicio no recibe la palabra no hay recibimiento, hay dureza hay maldad, tu corazón está tan duro que ya no hay o sea, el diablo te cerró los oídos te cerró los ojos te tapó el corazón pero el que confiesa sus pecados como David, el que se humilde hoy, el que se humilde hoy alcanzará misericordia, alcanzará la paz de Dios, alcanzará el amor de Dios, alcanzará la misericordia del Altísimo. Aleluya, hoy es un día de arrepentimiento, hoy no es un día para jugar con la palabra, porque este mensaje es para juicio o para misericordia. durante todo un año David llevó la carga de la adultería y asesinato pero Dios lo iba a meter por un tiempo espantoso o te arrepientes o Dios te va a meter en un tiempo horrible y espantoso o te arrepientes o Dios te va a meter en tiempos horribles y espantosos o te arrepientes o Dios te mete en tiempos horribles y espantosos y como profeta no juego con esto cuando Dios me da una palabra de esta soy responsable con las palabras que estoy dando y diciendo con esto no juego yo conocen la seriedad de mi mensaje con esto no juego yo pero sé cuando Dios ha venido a buscar a su pueblo sé cuando el pueblo necesita arrepentirse sé cuando Dios está airado con el pecado de un pueblo sé cuando Dios no va a dar más pautas ni oportunidad a nadie arrepiéntase arrepiéntase vinieron al altar, no me miren, arrepiéntase cierren sus ojos hablen con Dios cuéntenle sus pecados cuéntenle sus tragedias cuéntenle sus miserias cuán ciertas son las palabras de Moisés saber que vuestro pecado os alcanzará A ver que tarde que temprano el pecado te va a alcanzar las consecuencias del pecado vendrán sobre ti sobre tus hijos sobre tu familia sobre tu mamá sobre tus hermanos tu pecado manchará tu casa tu pecado debilitará a tu familia tu propio pecado yo me despierto cada mañana sabiendo que tengo esto en mi corazón y es como un cárcel en mi alma, es una nube oscura de malos presagios porque sé que Dios no está conmigo, porque estoy en pecado y fiel, aleluya, tu espíritu antes alegre ya no se despierta alegre mi espíritu que antes era feliz, ahora ya no está, perdí mi paz de por eso fue que dijo en el salmo, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado Perdiste la paz, ¿verdad? No tiene paz. No hay paz. No hay paz en el alma, ¿verdad? Esa causa del pecado. Esa causa de la iniquidad. No hay paz, no hay paz. Se perdió la paz se perdió, tienes en tu cabeza las zozobra. cuando Dios me va a cobrar esto cuando va a venir la, la tragedia sobre mis hijos ¿Cuándo veré mis hijos en la banda de la esquina aleluya, con los traquetos con los marihuaneros, con los sicarios cuando veré mis hijas en la prostitución porque estoy en pecado, porque abandoné a Dios porque me alejé de Dios, ¿Cuándo me arrepentiré a veces creemos que el problema es con el pastor su problema es con Dios su enredo es con Dios. Las consecuencias de su pecado, tarde que temprano, agarran su casa. Agarran su familia, porque la Biblia lo dice. Por eso él dijo: En el salmo, ten misericordia de mí. Puede decir usted hoy, ten misericordia. Oh Jehová, ten misericordia de mí. Porque estoy enfermo sano. Le puedo decir eso. Puede decir como dijo David, mis huesos se estremecen. Mi alma está turbada. Sáname. puedo decir Señor, mientras que ayer se envejecieron mi hueso. La sangre, la sangre de mi Mientras que ayer se envejecieron mi hueso, puede decirle. En mi gemín todo el día. De decirle, Señor, hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Porque mientras más oculta su pecado, más débil se volverá su cuerpo, más débil se volverá su casa. ¿Y ¿Cómo vas a orar si tú fuiste el causante? ¿Sabes sabe el pecado de David? donde se manifestó? En sus hijos, en su familia. Allá se manifestó padres, en pecado, hijos, en vergüenza, hijos, bajo la miseria, hijos, bajo la muerte. Su... a pista. Cierra sus ojos, levante su mano. Arrepiéntase hoy.